Le juro que me quise levantar. Le juro que me quise levantar. Le juro que le pedí a Lerni que me levante. Me dijo de repente de No me levantó. Me dijo, pero traté de levantarte y no te levantás. Y yo le dije, me, ¿Me levantás? levantás. Y me dice, pero traté. ¡Me levantás! Pero no, bueno, pero bueno, pero bueno, seguro él no, no pudo, viste. No pudo, no pudo. Le faltan huevos. ¡Huevos! <risa> Y me levanté reloj, re, loco, re hoy estoy muy feliz hoy estoy muy feliz porque esas cosas de la vida en un momento en el que uno llega por ejemplo empezás a tener necesidades que sobrepasan tus expectativas de lo que realmente buscas y hoy finalmente me compré ah lo traía mal me compré dos cosas que anhelaba muchísimo De mecánico, Una cestita Mecanitita Y me compré una caja de herramientas Y me compré Un phillips, el punta plana Las pinzas Ah, pinzas Un martillo Estos tarugos, agarres El metro yo lo tenía Pero no importa, un metro Cinta Y una traba ¡Tita constructita! ¡Amigo! ¡Re feliz! Así que nada, ahora me voy a hacer mis. Mis cositas. Me quiero comprar una sierra y quiero empezar a hacerme muebles. Porque nada, Tita sabe hacer muebles. Tita carpintera, carpintita. Tita mecánica, mecanitita. Nashi, monster. Cállate y mámamela. Lo único que no te hago. Lo único que no te hago es lavarte los platos. Sé lavar los platos, pero, amigo. Amigo. ¿Qué querés? ¿Que te haga un mueble o que te lave los platos? No me rompa la pija. te arreglo las cosas en la casa. Pero no me pida que te lave los platos. ¿Cómo me la puedo Cocino, cocino, eh. Pero no lavo los platos, eh. No los lavo. Puedo dejar los platos un año ahí, te juro. Los dejo un año. Y dime como plata. Pongo plata. ¿Querés que pague la cena? Pago la cena. Pero vos lavas los platos. Me rechupa un huevo, lavas los platos. Lo lavas con la lengua. Me rechupa un huevo, lo vas a lavar. Los platos nadie los lava, se lavan en la noche por alguien mágicamente. <risa> Tal cual. ¡Ay, mira el otro que me compré! para, me compré algo muy útil. Me compré una tela verde. Quiero ver si funciona. Pero me compré una tela verde. ¡No! ¡No, no voy a desaparecer! Es la capa de Levi. A ver, pará. Quiero ver si funciona. A ver, para propiedades. Vamos a agregarle un filtro. ¿Pantalla verde? No, pero tiene un nombre. Retardo de video. ¿Clave de color? ¿Corrección de color? ¿Cómo se llama la pantalla verde? tenía un nombre. ¡Croma! ¿Croma K. ¿Corrección de color? ¿What? No, aparece. me aparece. Me voy a mandar una cagada. Uh, no. Le heredota otra corrección de color. No te lo va a coger. Pero yo no quiero que me cojan el, el croma. No quiero que me lo coja. Quiero que se vea, re. <risa> ¿Por qué me va a coger el croma? Buscó tutorial. Pero quiero hacerlo yo. ¿Clave de color será ¡Uh! Creo que sí. Sí. Ah, la puta madre. Ay, lo voy a buscar. Lo voy a googlear. Bueno, ahora sí. Chroma okay. K? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué se remera? ¿Por qué la remera con los... las mangas cortadas? Asterisco fácil, asterisco. Asterisco, cómo quitar asterisco. demasiado BBRD amigos míos cuál es qué filtro es qué filtro es qué filtro es seleccionar donde dice clave de intensidad de color una vez dado eso oh. Bueno, ¿Todo bien? Soy un truco ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, para, para! tu una idea, tengo una Amigo, ¡Tengo una ¡No! ¡Amigo! ¡Tengo ¿Cómo ¡Mira, <risa> Dios, ah, ¡No saben dónde estoy! ¡No saben dónde estoy! Nadie tiene idea de dónde está Tita. Ahora, Tatita. Ahora no, Tatita. Uy. Amigo, es muy bueno esto? Bien, ¿está? Bien ahí. Lo único que me sigue tomando es la parte de atrás. Claro, porque. Ay, y si pongo todo verde, ¡no! ¿Y todo eso, no, chicos. No, no, no. no. Ayuda, chicos. Ayuda. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. No. <risa> mirá, boludo. No, mirá si tuviste todo el pelo blanco. Puedo verme el pelo como si fuera sin raíces. Tengo la piedra premiadora. Azul, ¿no? ¿Se desaparece mucho todo? No, ah, no, no. Ah, pasa que se queda con la imagen de atrás. Claro, se queda con la imagen anterior. La imagen anterior era bastante. Bastante más. Bueno, seguimos con el stream del día de hoy. ¡Ay, qué bonito que sí! bueno nada, igual esta, esta tela verde la conseguí porque en realidad tengo que hacer un montón de cosas con respecto a cromas y todo eso, pero bueno nada eh, quiero ponerla allá, en la parte de allá porque voy a hacer como, como una especie de decente fotografía y voy a armar un set acá, todo para nada, hacer contenido y nuevos videos en youtube y todo para más tiktok mm, para más placer la M de Monster es, es croma mm. Monstertita, ¿qué más tenés de verde en tu casa? verde? A ver, ¿me pelada? Ay, pensé que me iba a dejar pelada. Bueno, nada, estaba, me pasé por el otro stream. Que tengo una sorpresa, ok? Tengo una sorpresa. También tengo otra sorpresa para los próximos días, pero eso después. Hacia la, Hacia la de tu madre. <risa> <risa> Ah, mujeres Así son <risa> Hija de tu madre Otra vez No, no me asustaste igual ay, ah, ay, No, es mío ahora. No, se lo lleva No, secuestra Él me secuestra el gato Pero no Me secuestro el gato Che, estoy buscando No encuentro cosas verdes No tengo nada verde, amigo no tengo verde, nada. No tengo nada verde. La monster nada más. Monte ropa verde. Amigo. Pero. Miren. O sea, no les jodo. Les muestro mi ropa, está doblada ahora. ¿Quieren ver mi ropa? Es negra. Es toda negra, menos sí, mi pijama. Caerá. Es toda ropa negra. Petita, ¿cómo no vas a tener nada verde? Te van a decir, pero. ¡No! Ah. A tu lado for